Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Seguimos trabajando con Manuel Lalles Callejas. Buscamos las X. Esta es la segunda parte del video. le vamos a hacer una lista de reproducción y lo ponemos ahí. Perfecto. David, lo pronunció con melancolía y algo de enojo, frunciendo el ceño como si todo se alrededor lastiara. Yo estaba sentado en la silla frente a ella, pero parecía no percatarse de mi ubicación. Se había dirigido a mí como si me estuviera al lado en el espacio vacío del sofá. ¿Cuál es vida, abuela? Alguien que quise mucho. Bajó la vista y se encogió de hombro. Lo conocí cuando llegó a mi trabajo. Al principio no hablábamos, pero me sentía olvidada, ¿sabe? Bueno, eh, al principio no hablábamos, pero me sentía olvidada, ¿sabe? Esas esa dos frases parecería ser que ella se sintiera olvidada de un tipo al que, al que recién no conoce. Entonces eh, hay que separarla drásticamente de la primera. Lo que pasa es que tiene una conexión muy fuerte con la primera. Sí. Eh, lo conocí cuando llegó a mi trabajo, coma y al principio no hablábamos. Ahí está. Ponle un punto ahí. Y ahora el pero con ayúcar, porque arranca otra unidad de sentido, que ella se siente olvidada, pero no de este, de al que ya conoce, de este tal David, sino del marido, de Luis. Muy bien. <ríe> Entonces, para reforzar eso, ponele yo, pero yo me sentía olvidada, ¿sabes? Ahí está. ¿Y ahora por qué? Porque Luis se la pasaba borracho, ese por qué lo reemplazamos por un signo que vos ya lo conoces, en lugar de la coma. Claro, dos puntos, excelente. Alguien que quise mucho, bajó la vista y se encogió de hombros. Lo conocí cuando llegó a mi trabajo y al principio no hablábamos, pero yo me sentí olvidada, ¿sabes? Luis se la pasaba borracho con sus amigos. ¿Lo conoce a Luis Callejas? Vamos a reforzarlo más todavía. Pero yo me sentí olvidada por Luis, ¿sabe? Ahí está. Por el, no tenés, ahí, eso. Ahí se me borró. No importa. Se lo pasa. Bueno, pero como está hablando un personaje no hay ningún problema pero yo me sentí olvidada por Luis, ¿sabe? Él se lo pasaba borracho con sus amigos. ¿Lo conoce a Luis Callejas? Quedó perfecto. Hacía mucho hacía mucho que no hablaba tan claro, tan lúcido. Y mencionó al abuelo en presente, a pesar de que murió 18 años atrás. Hacía mucho que no hablaba. Bueno, acá hay una hay un tema. Cuando dice, hacía mucho que no había hablado, hablaba tan tanto tan lucio. lo próximo que viene tiene que tener un nexo, un coordinante adversativo. Porque, claro, un pero. El único problema es que hay un pero arriba, muy cerquita. Lo cambiamos por sin embargo o algo así. Uh -huh. Yo no soy muy amigo del él, sin embargo, pero bueno, sí. A ver, píntalo, a ver si hay alguna idea fin que le puedas agregar. Seleccionalo en, y a ver si aparece algún sinónimo. A ver. No obstante, con todo, ¿no? Eh, hacía mucho no tan claro, tan lúcido. Y, pero claro, con, pero con todo y es el pero es el es ¿a ¿Qué pareció? ahí? Eh, adempero, ¿qué es eso? Nunca lo voy a. Yo oído. tampoco. Increíble, adempero es digna de ser consultada en el diccionario. Vos. Eh, yo lo que lo que haría sería dejarle el pero acá y pondría algo con eh, arriba. ves. Lo conocí cuando llegó mi padre. Esa sería la más fácil de cambiar de las dos. Lo conocí cuando llegó mi trabajo y al principio no hablábamos. Aunque yo me iba sintiendo cada vez más olvidada por Luis. aunque yo me iba a sentir una vez alguien que quise mucho. Que ahí dejarlo ahí que está muy bien el tamaño. Y alguien que quise mucho, bajó la vez que se encogió de hombro. Lo conocí cuando llegó a mi trabajo, que al principio no hablábamos, aunque yo me iba a sentir una vez más soledad por Luis, ¿sabes? Por él ahí no, eh, no hablábamos casi nada. Incluso hay arriba no rima entre trabajo y hablábamos.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 aunque yo me iba sintiendo cada vez más olvidada por Luis sabe Él se la pasaba borracho con sus amigos. ¿Lo conoce a Luis Callejas? Y ahí yo le sacaría el L, ¿eh? el pronombre ese, no, no sé ¿Cuál? El él, el, el pronombre ahí, Aquí. aunque yo me siento cada vez más olvidada por Luis A.B. Se, se la pasaba borracho con sus amigos. ¿Lo conoce a Luis Callejas? Hacía mucho que no hablaba tan claro, tan lúcido, pero mencionó el abuelo en presente, a pesar de que murió 18 años atrás, basta mirarlo juntos para advertir el té y la distancia que oxidaban su relación. Bastaba mirarlo juntos, claro, bastaba mirarlo juntos para advertir el té y la distancia que oxidaban su relación. Antes Era yo tenía el... ahí que mantenían en su relación y me pareció que oxidar calaba, no sé. Sí, excelente, brillante. Bastaba mirarlos juntos para partir del tedio y la distancia que mantenían. Bueno, ahí le diste una metáfora sensacional con el oxidar. Hasta una pregunta: ¿hiciste algún cambio de las X para arriba? No. Perfecto. Eh, cualquier cosa que necesitas hacer algún cambio de lo que ya hemos laburado, avisame por la duda. Bueno. Sí. Eh, así lo chequeo por la dudas. Hacía mucho que no era tan claro, tan lúcido, pero mencionaba uno en presente, a pesar de que murió 18 años atrás. Bastaba mirarlos juntos para advertir el té de la distancia que oxidaba su relación. Ponele ahí. Antes del bastaba oxidar, mirarlos, oxidarlos. Bastaba mirarlos. Ponele ahí. Eh, yo me acuerdo perfectamente. ¿Eh? Bastaba aquí. mirarlo juntos, claro, yo me acuerdo, porque con ese la idea es: eh, esto ojo que esto se murió ya, el reforzar la idea que ya no están más juntos. Mm, no, te decía que ahí conviene eso, yo, yo me acuerdo de que bastaba mirarlo juntos para divertir el tedio y la distancia. Ese yo me acuerdo, eh, no, no, no, yo me acuerdo y no de qué, sino yo me acuerdo y bien taxativo, dos puntos, ¿ves? Ya para lo que hicieron los dos puntos, ¿no? Muy bien. Hacía mucho que no hablaba tan claro, tan lúcido, pero mencionó al abuelo en presente a pesar de que murió 18 años atrás. Yo me acuerdo. Bastaba mirarlo juntos para decir el té de distancia que usaba su relación. Eh, claro, a pesar de que él se murió 18 años atrás, ponele ahí, porque está bien que este no es un cuento de zombies, ¿no? De que la abuela menciona habiendo muerto ella 18 años atrás, pero sintácticamente, son cosas que atornillan la, la idea. ¿Mm? La dejan más firme. Hacía mucho que no hablaba tan claro, tan lúcido, pero mencionó un abuelo en presente, a pesar de que él se murió 18 años atrás, yo me acuerdo, bastaba mirarlo juntos para advertir el tedio y la distancia que ocupa en su relación. Decía Yo me acuerdo, sirve para fortalecer la idea de que esta gente, ya no forma más un, un equipo, como dice acá, eran eran como dos colegas obligados a tratarse cordialmente para hacer funcionar el trabajo de oficina. Claro. Cuando iba a contestarle, se olvidó de la pregunta y continuó hablando. Cuando iba a cuando yo, lo mismo, es como refuerza ahí. Cuando yo iba a contestarle se olvidó de la pregunta y siguió hablando por su cuenta. Continuo eh, o continué en las acotaciones y en cualquier parte también. Eh, son, es un verbo, digamos, bastante fifí. Uno, uno lo pone habitualmente cuando escribe, pero no cuando habla. ¿Mm? Lo sí. más normal es que uno diga, cuando yo iba a contestar, le he olvida la pregunta y sigo hablando por su cuenta. David me miraba distinto que las otras. Bien atento, bien fino, siempre buscando la oportunidad para hablarme. No me vaya a juzgar, al principio le dejé claro que yo era casada. Y créame, poner un punto ahí. Y créanme que también intenté alejarme. Ahí está. Eso es para evitar que la frase se cabree. ¿Qué es esto de una frase cabrea? Es algo que inventé yo basándome en, en una clase de aeromoderismo que teníamos, que nos enseñaban a poner en la nariz del dédalo un plomito, un plomo enganchado para que el avión tenga, de acuerdo con la, el ángulo que se le había puesto a las alas, tuviera digamos un vuelo parejo, okay. entonces este, el, vos le ponías el peso justo y el avión vos lo tirabas así y salía en línea recta hacia abajo, entonces estaba perfecto. Cuando el peso este, era incorrecto, el, el vuelo era cabreado, es decir, parecía subía y bajaba, subía y bajaba, era como una cabra, por eso se ha de un vuelo cabreado, entonces lo mismo pasa con la puntuación, que va sí. como saltando, fíjate. Eh, ah. a, a, a, imaginemos que hay una coma después de casada, ¿no? No me vayas a juzgar, al principio le dejé claro que yo era casada y créame que también intenté alejarme. Así se leería. De esta manera, con este punto acá, se lee así: bien atento, bien fino, siempre buscando la oportunidad para hablarme. No me vayas a juzgar, al principio le dejé claro que yo era casada y créame que también intenté alejarme. ¿Eh? Sí. Recalcó esto último. Fíjate vos cómo con el punto, después de Casada, de alguna manera recalcamos también nosotros esto último. Sí. Recalcó esto último. Parecía importarle mucho aclarar. De pronto retuvo la historia y e hizo además de pararse como si tuviera un destino trazado. Ahí tenés que resolver la rima entre aclararlo y trazado. Como... También tenés el verbo tener en esa zona sobre el cual podés trabajar perfectamente. A ver, Donde está ahí eh, como si tuviera, ya, como si ya, ya hubiera trazado un destino. Ahí lo que hay que hacer es buscar ahora la palabra intestino, a ver si está atrás o adelante, a ver si rima con algo. Y créame que también intenté alejarme. Recalcó esto último. Parece importante mucho aclararlo. De pronto retuvo la historia e hizo además de pararse como si yo hubiera trazado un destino. La exaspera, bueno, no hay ningún problema, no rima con nada. Ahora, ¿qué significa acá trazar un destino? O sea, como si supiera para dónde iba cuando se quería parar como si supiera para dónde iba cuando se quería parar ¿Sí? mm. se levantó al... así como cuando uno está decidido a ir a alguna parte bueno, decilo con esas palabras decilo con esas palabras este... Y la, eh, de, si después vemos el tema de la E, que es bastante burocrática siempre. Aquí. A ver, de pronto retuvo la historia y hizo además de pararse, como si ya supiera para dónde iba. La desesperaba estar mucho tiempo. Yo digo, es medio complicada esa idea. Lo que, lo que yo en este caso, recalcó esto último, parecía importarle mucho aclararlo. Eh, y entonces súbitamente se levantó. ¿Eh? parecía exasperada por estar mucho tiempo en el mismo lugar, ¿no? Ya con eso ya está... Hacer es Recalcó esto último, parecía importarle mucho aclararlo, y entonces súbitamente se levantó, parecía estar exasperada de estar mucho tiempo en el mismo lugar, de estar mucho, estar ese verbo no sé. Está repetido, repite... exacto, y hay otro verbo que se repite también, fíjate. Fíjate bien alrededor, recalcó esto último, parecía importarle mucho aclararlo. Y entonces Uribe se levantó, claro, exacto, como exasperada por, estar, por permanecer mucho tiempo en algún lugar. recalcó esto último, parecía importarle mucho aclararlo y entonces obviamente se levantó como exasperada por permanecer mucho tiempo en el mismo lugar. Bueno, ahí tenés un mucho mucho, también puedes cambiar, ese puede cepillarlo o cambiar el otro mucho por demasiado también. Así. Y, crea que, y créame que también intenté alejarme, recalcó esto último, parecía importarle aclararlo, no, ahí yo creo que ahí le importarle mucho aclararlo, está, sí, sí, tiene que reponerse ahí, y, y es claro, por permanecer demasiado tiempo. Bueno, recalcó esto último, parecía importarle mucho aclararlo, y entonces súbitamente se levantó como exasperada por permanecer demasiado tiempo en el mismo lugar. Le quité el envión poniéndole mi mano en el hombro. En un intento de zafar se jaló el brazo y dejó caer un cristo de cedro que decora la mesita de al lado. Ahora, él que hace esto, ojo porque nosotros conocemos el cuento, pero el lector que no lo conoce, Puede llegar a pensar que el tipo la tiene ahí contra su voluntad. Yo lo que haría es que esta mujer trastabillara en un momento y él va y la, y la, la ayuda, ¿no? Porque fíjate vos sí. cómo dice, le quité el, el envión poniendo en mano del hombre, resulta que era un, un policía o un secuestrador el tipo. ¿no? Claro. Sí, la verdad. Eh, ¿Cómo habría, a ver? Perdió el equilibrio, es una buena expresión también. Le pasa a la gente grande, de repente se levanta rápido y se marea, viste. A ella le ha pasado mucho, ¿no? Al personaje real de mi abuela, no a este. Ah, mira vos. ¿Está basado en, una, en un episodio real? Mm, hay cosas de ella, pero la verdad es que todo es una, una ficción. Claro. Es mucho que le gusta esa música, es mucho de esta forma de ser de ella, todo, pero no pasa esto de que tuvo otra persona o que no quiso al abuelo Manuel. Y, y, me, y menos que menos que vos no sos quien sos, claro. Y menos que yo no soy tan bueno como ese cabrón. Ah, también. <risa> este, no, lo esto a la audiencia le puede servir mucho porque a veces me preguntan cómo armar un personaje y, y esto puede ser una pista. Mientras vos escribís yo se lo voy diciendo. Eh, ahora, sucede que muchas veces uno utiliza rasgos reales, de personas reales que, que han existido, que tienen existencia alrededor del escritor, los mezcla con los de otros personajes reales y a eso le suma elementos eh, totalmente ficcionales, siempre manteniendo la verosimilitud. Pero un personaje se arma así. Uno tiene, supongamos, un tío sumamente simpático, sumamente agrio, entonces necesita crear un personaje agrio y se acuerda de tal o cual tío, necesita un personaje simpático y se acuerda de tal o cual pariente, y con ellos va armando un personaje creíble. Recalcó esto último, parecía importarle mucho a crearlo, y entonces súbitamente se levantó. Como exasperada por permanecer demasiado tiempo en el mismo lugar. Perdió el equilibrio, Kuhn, y la ayudó a sostenerse sujetándole el hombro. Bueno, ahí hay tres palabras consecutivas que se van sin ningún problema. Es más, tienen que irse. Están una hora de la otra. A ver si vos descubrís cuáles son. No. ¿En, esto, en esta oración sí en esta oración de recién hay tres palabras que están una a la de la otra posiblemente muchos de nuestra audiencia ya la saben y están esperando a ver que la saben exactamente exactamente tal cual la palabra mano querido manuel sí. está en nuestra en nuestra lista es una de las palabras que siempre aparecen y que no son necesarias porque si este pibe no, no es el hombre elefante, este, un hombre elefante, no, lo, no puede sujetarla con la trompa. No hay, otro, no hay otra opción. Bo, pongámoslo de esta manera. Si yo tengo un cuento de ladrones y le han, lo han mañatado al personaje, ¿ves? es decir, le ataron las manos, que eso significa mani atar. este Y el tipo necesita agarrar las llaves para poder eh, salir, el tipo resina ahí la, la sujeté entre los dientes, ¿eh? porque uh -huh. no pudo usar la mano. Mientras tanto es la mano. ¿eh? Y sí. se, entonces súbitamente se levantó como exasperada por permanecer demasiado tiempo en el mismo lugar. Perdió el equilibrio y la ayudó a sostenerse sujetándole el hombro. ¿eh? En un intento de zafarse jaló el brazo y dejó caer un cristo de cedro que decorara la mesita de al lado. Bueno, acá también hay tres palabras consecutivas que tranquilamente se pueden ir. ¿Cuáles son? No. ¡No! Eso está muy bueno porque marca el arco, el arco que traza la realidad. Te voy a dar una pista, pero más, más que pista es prácticamente la resolución del enigma. Antes de eso te voy a decir una cosa. Casi siempre las palabras finales de una oración están de más. Es, es una cosa muy rara, pero bueno, ya está resuelto todo. Si yo digo, en un intento de zafarse, jaló el brazo y dejó caer un Cristo de cedro que decoraba la mesita de la vecina de acá cinco cuadras, y bueno, bastante surrealista la imagen, ¿no? No sí. hay otra... Ah, ahí está, muy bien certidado. Pero tener en cuenta vos y nuestra audiencia, que también lo tengo en cuenta... Eh, la, casi siempre uno trata de ponerle inconscientemente inconscientemente como la cereza del postre a la oración y resulta que por ejemplo mira eh, enseguida vamos a tener un ejemplo donde dice en lo que yo estaba escondiendo el relajo con el pie después revisamos lo que está en el medio ¿no? Eh, desvarió no, no, no están ahí mirá, desvarió con un giro inesperado y se van en el relato. ¿De qué más digo? ¿A dónde, Marce? Ahí abajo el reino siguiente, al que termina el párrafo. Al final del párrafo, en el relato sobra. Ah, sí. ¿Viste vos qué tengo interesante? Sí. Sí, sí, yo siempre siempre tengo razón. A veces me, a veces me, me da pena tener razón siempre. Pero es, <risa> es el efecto TRM Tienes razón Marcio bueno no, no, pero es, es curioso pero yo te digo este, y le digo también a, a la gente que nos está escuchando y viendo eh, alguna vez me voy a encontrar con algún neurolingüista y le voy a decir señor, yo en toda mi carrera he visto esto, me puede explicar por qué es, a lo mejor el tipo crea una nueva literatura en su profesión porque y sí porque uno dice mira, lo vengo en todo el tiempo o sea, uno escribe termina la frase y después agrega es como si agregara algo más para sellar el, el significado con lo cual para, a nosotros para lo que nos sirve esta pequeña moraleja ¿eh? ¿Eh? moraleja dos puntos, revisaré revisaré por ejemplo en una tardecita las últimas frases perdón, las últimas palabras de, de mi final de párrafo, las últimas palabras de mi, mi final de oración. ¿Por qué no? Fue un juego interesante. Si ya lo hemos visto, en, en cinco minutos hemos descubierto tres, y dio la casualidad que eran tres, tres, tres, ¿no? Este, bueno, vamos a revisar el párrafo desde donde tenemos que revisarlo, cosa que no se nos, claro, desde ahí exactamente, ese es el entrenamiento del taller de corte y corrección mirá, yo te digo una cosa la gente que ve, vos, vos esta es tu cuarta, quinta clase, sexta no sé, pero bueno. la cuestión es cuarta clase la gente que eh, ve nuestros programas eh, bueno es abismal la diferencia que hay con la persona que recién llega al taller, es increíble Claro. recalcó esto último, parecía importarle mucho aclararlo, y entonces súbitamente se levantó como exasperada por permanecer demasiado tiempo en el mismo lugar. Perdió el equilibrio y la ayudó a sostenerse sujetándole el hombro. En un intento de zafar, se el brazo y dejó que era un cristo de cedro que decoraba la mesita. Mira, mojó el ruido, pero después se percató de los pedazos en el suelo y por fin dejó de insistir. En lo que yo ya estaba escondiendo el relajo con el pie desvarió con un giro inesperado bueno eso del el, el relajo y todo eso no me gusta o esa ponerle y por fin dejó de insistir. y desvarió con un giro inesperado o se puede todo eso eso es tal cual ahí está y aparte vos fíjate que hay, hemos eh, visto varias cosas acá, por un lado eh, la palabra lugar que es una palabra que está siempre uh, en nuestro país, sí. el mismo lugar bueno, pero hay, hay muchas veces que esa palabra sirve, porque estás hablando lo general, no decís y entonces súbitamente se levantó como quien se exaspera por permanecer tanto tiempo en una estación de servicio nada que ver, ahí la palabra lugar se impone ¿ves? que no sí. es que nosotros le hacemos guerra esas palabras, simplemente nos aprovechamos de ella para darles eh, el tono justo, ¿no? La gente salió del lugar y si no me pones el, el equipo de waterpolo salió de la pileta, yo no, no veo nada ahí. ¿no? La gente puede ser de todo, el lugar puede ser de todo. En ese caso sí, se puede usar, se puede exprimir esa palabra naranja. ¿no? Y después otra cosa interesante, eh, ese dejó caer un cristo de cedro que decoraba la mesita, me, me da la impresión de que es uno de los elementos escenográficos. Claro, El cuento, Viste, ahí está. El cuento te estaba pidiendo de, de agregar. ahí claro. Perfecto, me parece genial. y después Había hay puesto que, que, estaba, que estaba sobre la mesita, pero ese estar lo volví a decorar. Muy bueno, excelente. Que, que decoraba la mesita, muy bien, excelente. Ni la mosqueó el ruido, pero después se percató de los pedazos en el suelo. El es que dijiste recién es un excelente aprovechamiento de, de uno de los verbos que aparecen todo el tiempo como el verbo estar, ¿no? Uh -huh. eh, está, pero está decorando. Bueno, decoraba, brillante. Ni la mosqueó el ruido, pero después se percató de los pedazos en el suelo y por fin dejó de insistir Y desvarió con un giro inesperado. Hay un detalle que, que acá cualquier ama de casa de la edad de ella este, las chicas de hoy, bueno, a lo mejor también, las que está bien criada, ¿no? pero por lo general, las <risa> chicas y los chicos, no como dirían <risa> los estúpidos al lenguaje inclusivo, les chiques, y si por tu carajo, ven un, un vómito de perro ahí en la esquina del living, y hasta que no venga o la sirvienta o la, la madre, la tonta de la madre, a, a limpiar eso, lo dejan así como está. Pero una, una mujer de la edad de ella... ¿eh? ¿no? Eh, ya estaría recogiendo con la pala los, los pedazos de eso en el suelo y entonces está indicando todo esto la ausencia de que ella haga nada lejos de ser inverosímil está mostrando cuál ida que está sí. ahí está el desvarío que necesitas acá miramos que el ruido pero después se percató de los pedazos en el suelo y por fin dejó de exigir y desvarió con un giro inesperado íbamos los domingos a ver el Guanacaste y el río. Mira qué bonito. Volteó a ver el pasillo entre la sala y el comedor. Cayó unos segundos. Tuve que recordarle lo que. En, en realidad, un segundito. Espera un segundo. Ahí dice y desvarió. Con un giro inesperado, en realidad no está desvariando ella, está recordando y recuerda perfectamente. Ahí ponele y salió con un giro inesperado. Ahí está. Ni era mosqueo el ruido, pero después se percató de los pasos en el suelo y por fin dejó de insistir. Y salió con un giro inesperado. Ahí está, no desvariando, pero sí yendo de un lado para el otro en su relato los domingos al ver, íbamos los domingos a ver el guanacaste y el río, mira qué bonito. Volteó a ver el pasillo entre la sala y el comedor. Eh, yo diría, íbamos los domingos a pasear, porque la, el verbo ver está repetido, ver y ver el pasillo. Después el, el, la, la repetición del verbo ver, en donde dice viera, este, no hay problema porque es un giro por lo que Aquí pongo en él. En él, sí, sí. Por lo que me contaste. Íbamos los domingos a pasear en el Guanacaste y el Río Viera, qué bonito. Por yo a ver el pasillo entre la sala y el comedor. Hace unos segundos. No. Eh, se quedó callada, por no, no estés contando el tiempo, ¿eh? de, de los segundos o los minutos, se quedó callada. Se quedó callada, coma, y tuve que recordarle lo que me estaba contando. Se este, pillale a la expectativa de que no lo hubiera olvidado a la historia como sería pasarle cuando narraba sus anécdotas a una Ahí está, todo, todo, todo, todo eso también. ¿Esto también? Sí, sí, sí, sí, sí. Mirá, ya cómo quedó. Volteó a ver el pasillo entre la el comedor. Se quedó callada y tuve que recordarle lo que me estaba contando. A veces se entrecruzaban los recuerdos, fechas imposibles, como si fantasmas se pasearan por su memoria, saltándose las épocas, los lugares, y entrando y saliendo por agujeros agujero de gusano en su país. Muy bueno eso. Eh, pero eso vamos a hacer una cosa. Ponelo eso en una parentética. Se quedó callada y tuve que recordar lo que me estaba contando. Eliminar, empezamos por eliminando el punto de contando. Perdón, no, me... este no, el de abajo, el de contando. Ahí. Aquí. El punto, el, no, ese no, el de abajo, el de contando. Aquí, perdón. Exacto. Ahí está. Ahora le mandás un guión largo. Y aquí lo vamos a poner sí señor bueno a ver si se le entrecruzaban los recuerdos punto y coma o mejor aún o mejor aún, coma enredados en fechas imposibles mira qué digo tengo bastante no me gusta el punto y coma le yo bastante bueno cuando hay que usarlo hay que usarlo no, yo sí. A veces a mí no me gusta el papel higiénico, pero lo tengo que usar a veces. Ah, sí, sí, yo no decoraría mi casa con papel higiénico, honestamente. Se necesita. Sí. El tema es la profusión de ese signo, como el de cualquier otro. Volvió a, a, volteó a ver el pasillo entre la sala y el comedor. Se quedó callada y tuve que recordarle lo que me estaba contando. A veces se le entrecruzaban los recuerdos. Enredados en fechas imposibles, como si fantasmas se pasearan por su memoria, saltando... a ver, a ver, eh, aceptándose las épocas, está, ya ahí está demasiado cargado, están por agujeros, enredados en fechas imposibles. Claro, poner ahí como, como si entraran y salieran por ojeros de gusano en su cabeza, después de imposible, poner una coma. Eso es. Eh, con, con, por, claro, perfecto. Y ahí sí le mandás, eh, a veces cruzaron los recuerdos, enredos en fechas imposibles. Punto y coma Ahí sí, <ríe> lo siento mucho, pero hay es que ponerlo bueno, Después de imposible mandar un punto y coma Ahí está. Era como si. Claro. y, a, y ahora. E, eran no rima con salieran. No, no, ahora te digo por qué. Okay. Eh, se Sentía que la perdía subido, va a ser que piola. ¿Día? ¿A dónde? Arriba, arriba el párrafo, todo, todo ese párrafo sube al párrafo anterior. Después de. No, no, no, no, no, no. volvé todo eso. Todo eso, eso, eso, eso tiene que, lo único que tenés que hacer es poner el, el cursor al lado de la S, de sentí, y del para atrás. Divid para atrás. ¿Cómo? Borrás para atrás. No, no, no, no, no, no. estás no cursando te de atrás. ahí Poné el cursor ahí. Haceme caso. Ahora, borrás para atrás. Borra dale, dale un. para subirlo. No está borrando para adelante, está para atrás. Tío. Después de... Eh, sentía que era perdida, Bueno, eso va pegado a cabeza y a largo punto. ¿Qué te perdí, no te escucho, te perdí. Bueno, escúchame, ¿me copias ahora? Ahorita, sí. Listo, pon el cursor al lado de la S. Listo, ahora deletea para atrás, borrá para atrás, no para adelante. Así subís al renglón anterior listo, ahí está. No te escuchaba, Marcelo, lo siento. Perfecto, listo el cursor. Volteó a ver el pasillo entre la sala y el comedor. Se quedó callada y tuve que recordar lo que me estaba contando. A veces se no, es como empieza la parentética. Ahí, ¿no? sí. Cuando, si vos la eliminás con tu imaginación, esa parentética, esa aclaratoria, lo, lo principal queda así. Mira, eh, Volteó a ver el pasillo entre la sala y el comedor. Se quedó callada y tuve que recordarle lo que me estaba contando. Sentí que la perdía. Y entonces la animé dándole dos palmaditas en el muslo y la lente. no abuela, me hablabas de David. Ahí está. Muy bien. A ver un poquito, ¿eh? Ahí está. Cuando ves y, y tuve que recordarle lo que me estaba contando, viste cuando yo te dije vamos a eliminar la parentética para, digamos, para, para, ver cómo queda la principal, ahí estás enrolando el rubro. Mira. Yo haría esto, donde dice y tuve que recordar lo que me estaba contando, es lo que el tipo va a hacer, lo que el pibe va a hacer. Entonces se quedó callada y después viene, sentí que la perdía y entonces la animé. Entonces, quiere decir que dice, "y tuve que recordar lo que me estaba contando, se borra y listo. Eso. Hasta ahí. Bueno. Y ahora, y ahora, por obra y gracia de la, digamos, de este corte que hicimos, vas a ver que tranquilamente la parentética se puede convertir en una relación principal con punto en callada. Eso, bien ahí, bien ahí. Eso, ahí está. Vamos a leerla ahora a ver si funciona. Volteó a ver el pasillo entre la sala del comedor y quedó callada. A veces se le entrecusaban los recuerdos enredados en fechas imposibles. Eran como si entraran. Era, era, era, no eran. ¿eh? Era como si entraran y salieran por agujeros de gusano en su cabeza. Sentí que la perdía. Y entonces la animé dándole dos palmaditas en el muslo. Bueno, y la alenté. Borralo también. Después del. De no, no, no, no. Eso, eso está bien. La alenté. La lente es... Ahí está. He dicho de paso, otras tres palabras al final de párrafo. ¿Sí? Con los dos puntos que están ahí, vos estás introduciendo el parlamento del personaje. Sentí que la perdía, ¿Sí? y entonces la animé dándole dos palmaditas en el muslo. No, abuela, me hablas de David. ¿Qué? Con lo que es lo que había tachado arriba, que era exactamente eso. No, no vayas, por favor, no vayas, por favor. Quedémonos ahí. Lo que borraste ahí adelante... Manuel, ¿Sí? es justamente esto que estás haciendo acá. ¿eh? Tuve que recordar, listo, ya está. No, no comentes por anticipado lo que va a hacer el personaje. Oh, sí. eh, cositas que vimos acá, eh, para ir cerrando ya la clase, volvió el paciente entre hacer el comedor se quedó callado, a veces el tribunal no recuerdo, era como si entrara. Bueno, el tema del punto y coma. El punto y coma que pusimos acá que, que es, un, es un signo que, insisto, a mí tampoco me gusta desde el punto de vista de lo visual, pero es necesario. ¿Por qué? Porque es una idea eh, subalterna, eh, que está subordinada de alguna manera a la idea principal. ¿ves? Es como si era como si entraran y salieran por agujero de buzón en su cabeza, es una metáfora, está metaforizando la eh, la idea de que se le entrecruzan los recuerdos entonces es una idea anexa por lo tanto va con, con una punto y coma eh, si yo le pongo una coma punto no le puedo poner le doy demasiada importancia y coma tampoco porque se me cabrea después la otra me preguntaba recién si eh, era deja aquí esto un segundito ahí está Bien. Ahí donde dice, era como si entrara y saliera, me preguntabas si era, rimaba con salida. Sí, claro que rima, desde luego. Eh, así como ruta eh, rima con nula este, eh, y con sutra, qué sé yo, y, y con puta. Pero sí, sí. digamos, son palabras que al no estar las dos puestas en una posición de descanso, ya sea un punto una coma o la alteración de la respiración del, del leyente, del lector, no riman. Si vos decís, por ejemplo, eh, como si entrara era, eh, como si por agujeros salieran, ahí sí, porque las dos están eh, terminan en una pausa, era, y también en una pausa salieran. Así el era y el salieran, que, que solas, insisto, solas, claro que sí, riman, este, como, como cama y ventana no, este, No, de este modo no van a rimar, está como licuado ¿eh? a veces se le entrecruzaban los recuerdos enredados en fechas imposibles, era como si entraran y salieran por agujeros de gusana en su cabeza, ni, ni me di cuenta de, de, de esa rima entre comillas, no riman para nada sentí sí, que la perdía y entonces la animé dándole dos palmaditas en el muslo ¿Contaste las palmaditas? Eh, Ponele así. Y entonces la animé palmeándole el muslo. Quizá tenés muchas menos palabras. Palmeándole el muslo. No, abuela, me hablabas de David. Ahí está. Bueno, ahí este, poné 3X en David. Y ahí ya estamos listos para trabajar en una tercera entrega la semana próxima bueno, este es un mensaje para mis queridos mis queridos miembros del taller de corte y corrección virtual este taller que tanto bien le a hace la gente, suscríbanse al canal eh, comenten compartan, ya estamos muy pero muy, casi casi llegando a los 17.500 suscriptores que es para un canal de literatura es una barbaridad de gente Así que sigan compartiendo los programas y muchísimas gracias por eso. Abril fue, abril fue el mejor mes de todo el, de todo de el, el los siete años del canal. Así que muchísimas gracias por eso, querido audiencia. Bueno, muchachos, <risa> seguimos con todo en esto que es Canal Taller del Corte. Un abrazo muy grande, Manuel. Igualmente, Marcelo. Un abrazo gracias. enorme.